Hoy estamos... En bueno, con el bueno. Hablaré después porque está muy fuerte. Como sé que en este juego en sí casi no -E, hay. Eh, Chris, si no te despiertas, llegamos tarde a la escuela. No hay voces, voy a intentar yo leer todo lo que pueda. Te esperaré afuera, ¿está bien? Es una vagoneta con una jaula oxidada. Parece que ha sufrido unos cuantos choques. Cajón de ropa. El cajón está en su mayoría vacío, excepto por una camisa de escuela de campo con un rasgón. Hay unos CDs bajo la cama, clásica jazz religiosa. Hay también una consola, tiene un control normal y uno destrozado. Tu cama. Es un bello día afuera. Es un computador de escritorio. Ha muchas cajas debajo de llenas de viejos libros. Un cactus, no hay mucho que decir sobre él. Hay crayones en el cajón. Sus etiquetas se han descolorido y no hay verde. Solo eres tú. La puerta está cerrada. Hay muchos libros. Cuentos de caracoles y libros de historia. Los caracoles sin cola. Una reputación científica. ¿Pueden los caracoles ayudar en tu jardín? Mm, en realidad, no. Y una copia firmada de la historia de los humanos y monstruos por Gerson Boom. Miraste dentro del fregadero. Hay una lata de spray de los chicos guays. Spray para chicos. Sabor a pizza caliente. Parece estar completamente llena. Es un inodoro, tirar de la cadena. Tiraste de la cadena. En la repisa de la ducha hay un minúsculo envase de champú con odor a manzana y un galón de champú para mascotas. Hay algo de piel blanca atascada en el desagüe. Hay algo de masa de canela cocinada en la cocina. Cortadores de galletas de jengibre humanos y jengibres de monstruo. Es un basolero. de alguna forma está emitiendo un aroma frío Es un teléfono fijo, pero tú tienes un celular. Es Siriel, la silla de la sala de estar. Es la TV, no puedes estar conectada. Chris, ahí está, quizás logremos llegar allá. Chris, es un buen día hoy, Esa, ¿no es así? Espero que siga así cuando Arriel nos visite la próxima semana. Pero, luego de la emoción de la universidad, Aún un de la casa Bueno, tienen todos un... Oh, okay, Chris, pensamos que no vendrías hoy. Haremos proyectos grupales este mes. Eh, pues camina y forma un par con alguien, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo en mi celular? Es un trabajo escolar, por supuesto. Un trabajo escolar animado. Y, hey, Chris, ¿ya le hiciste pareja? No te preocupes, mío, mío. Siempre se da aquí para Es un anonjo de rosas de la computadora son imágenes de es raramente una imagen de los super abrazándose rubo de islas pero ya estoy el tiempo para esta es de clase la idea es que elijas a más clara. Pa de esta clase va deja por qué te ríes jajaja que piensas de esa divertida cierto no bueno, te tengo noticias, ya tengo pareja, lárgate. Hey Chris, llega tiempo... no, llega temprano la próxima y termina siendo pareja con... El ja, ja. Ahora se gira y me dice, hola pareja... ¡Oh, no, de... ¡Chris! Oh, lo siento, ya tiene un amigo Es un huevo duro y blanco y negro, tristemente parece tener... ¿Sabes que Jonkinson y Hachi son siempre pareja? Somos el 2 de enero definitiva definitivo desde la primera acción de Vigipnasa. Era el día de aros de una y se quedaron sin aros para nosotros. Así que ella me gustó a mí, esa es la historia. Click, click, tap, tap. Ya tengo. Ah, Chris, tarde otra vez, ya veo. ¿necesitas pareja? Lo siento, no se pareja con la segunda estudiante Mati. ¿no? aunque esperas pelatriz, Ahora que lo pienso o sabías es que se nos ayuden un en esta tarea No, yo realmente quiero una. Hey, ¿qué es que pasa? ¿Perdiste tu lápiz otra vez? Toma, no, imagínense que va a sonar el caramelo o el que tiene ¿Eh? ¿Quieres ser pareja? Ah, lo siento, Verly ya me preguntó Pero le podría preguntar a la señorita? Si ¿Sí, sí, podemos ser tan le pregunto si quieres. Está bien, pregúntale. ¿Señor y tal? Ah, esta vez somos de a tres. ¿Qué? ¿Qué? No, no pude ver ¿Qué? Pero que no tenemos... Noel, ¿qué decías? Ella se parecía que estaban bien solos. En realidad solo quería saber... Noel, ¿ves a hablar más alto? Oh, hola, Susi. ¿Llegué tarde? Oh, eh, no, llegaste bien. Solo estábamos eh, eligiendo parejas para el próximo proyecto grupal. Y I'm Susie, eres con Chris. Bien. Y ya que están todos, escribiré la tarea. Eh, ¿Alguien ha visto la tiza? Esta es la tercera vez que se pierde y... ¿Todos saben que no puede iniciar la clase sin Tiza? ¿Qué tal esto? Si nadie habla, todos están en problemas ¿A ah, ¿Alguien? Por favor Hey, quizá lleva una caer en la rueda de suministro Señorita Elfis, ¿por qué no Susi y yo? Buena idea No ir Susy, ya que llegaste última ¿Por qué no vas a buscar Tiza? Como sea Chris, ¿puedes ir con ella y asegurarte que um, la busque y um, no se metan problemas? Gracias, Chris. Nos vemos más tarde. No te preocupes, Chris. Siempre he pensado que Susy no es tan mala, ¿sabes? Estoy seguro que todo saldrá bien. Cris, ¿no te dije que llegar tarde era mala idea? Hmm. Es como si tú te veas como ellos dicen. Haber escuchado. No mueras. Chris, si tuviera brazos, me sacaría el gorre en recuerdo tuyo. Chris, no los escuches, no es tan malo. Todos la vivienda sobreviviría a que Susy te masacre. Solo vas a fallar cuando ella no haga nada de tu proyecto. Es como decimos, Chris, con Susy no tienes oportunidad. Ah, eso no es muy tranquilizante, ¿eh? Hey Chris, lo siento. Si solo hubiese esperado para ser tu pareja, no tendrías que ser la de ella. Te van a partir en brazos, Chris. Y luego patear los traseos de esas piezas. Sus, muy, mala, dijo, huevo, nunca, eclosionar. El huevo duro emana un sentimiento de lástima hacia ti. Cris, ¿qué pasa? Ve... Hey, tú no viste nada, ¿cierto? No puedes ni hablar. Chris. Hey. Deja que te cuente algo. La gente callada me molesta Piensa que solo porque no dices nada No puedo saber exactamente qué piensa Se acabó, atrapé a Susie comiendo toda la tiza Esta es su última oportunidad, finalmente será expulsada Jaja, ja, vamos, Chris, no te hagas. sabes que es verdad Todos lo están esperando, todos lo quieren Así que felicidades, Chris, me atrapaste Solo deja de decir algo. Parece una pérdida ser expulsada por solo comer un bocadillo. Así que Chris, si sé que me vas a expulsar el botón. Jejeje. ¿Por qué no ser expulsada por una buena razón? Chris, ¿cómo te sientes? Al perder tu cara. ¡Nah! Chris, tienes una buena madre. Sería una lástima hacerla enterrar a su hijo. Bueno, terminemos con esto. Conseguiremos tiza, volveremos a clase y entonces Chris, tú harás nuestro proyecto. ¿Qué tal suena? No te molestes en responder. Si no lo has entendido hasta ahora, tus elecciones no importan. Vamos, fenómeno. Hey, caminos bien rápido entonces, parece que tienes experiencia huyendo, ¿eh? vamos fenómeno. Bueno, aquí está el armario, qué mal. Estábamos empezando a divertirnos. Hey, Chris, soy yo o está realmente oscuro aquí? ¿Qué pasa, Chris? ¿Vas a entrar o qué? Bien, si vas a hacer un débil, entonces yo... Ambos entraremos al mismo tiempo. ¿Ves por qué han asustado? No hay nada aquí más que papeles, buscamos un interruptor. Chris, si me dejas aquí, voy a... raro, no encuentro ningún interruptor. Quizás este más, más lejos. Ah, un poco grande para un armario. Pensarías que ya llegamos al final. Eh, hey, creo que este armario está roto. No hay ningún modo. Bueno, lo intentamos. Si Alphys quiere tanto la Ticia, puedes buscarla ella misma. Vámonos. ¿Pero qué? Hey, esto es divertido. Déjenos salir. Déjenos. El piso está. A veces la ves parpadeando la luz que solo tú ves por segunda naturaleza alcanzas y guardado. Así que para no alargar más este episodio lo vamos a dejar hasta aquí. Así que chao y nos vemos hasta la próxima.